¿Cómo estuvo la caminata este año, la primera después de la, de la pandemia? Hace dos años que suspendimos por esto. Estuvo espectacular, mejor de lo que pensábamos. Eh, genial, digo, estamos reconformes, digo, porque la gente respondió y, este, y tenemos un, un buen espectáculo acá. digo, La verdad que gracias a Dios está precioso. El día está genial. Sí, somos mucha gente que pertenece al grupo y gente que fue sumándose de la comunidad también, que ah, siempre no, apoya. También, siempre, la verdad que sí, gracias a Dios tenemos buen apoyo. Este, somos bastante ahora, estamos haciendo socios además, digo, pero eh, lo bueno es ese acompañamiento de la gente, ¿viste? sin interés, digo, de, que te apoya y eso es lo que lleva el grupo adelante, digo, para lo que sea, ¿viste? es bueno. Muchos días de trabajo, Raquel, eh, sí. que, preparando todo. Desde la semana pasada que estamos esperando para poderlo hacer el sábado, y bueno, se tuvo que suspender a última hora y cor correr para poder este, eh, cumplir con todos de que no se hacía y con la gente misma para que no, no viniera, ¿no? Porque no se hacía. Pero este, este sábado que se hizo. Alguna gente que estaba preparada el sábado pasado no pudo este sábado. Bueno, pero el día ayudó mucho pero y fue un sí. día lindo. ¿Qué se sintió volver a caminar ah. en esa clásica caminata que fueron muchas antes de la pandemia? Buenísimo, buenísimo. Bueno, la ocho, verdad que... Ocho antes. Alegre. Ocho caminatas antes. Ocho, Ocho caminatas antes. Ocho. No. ¿Y qué, qué, se, qué se sintió esto? Eh, como yo, que es una renovación no, no, no, no, no, en la vida, la verdad. Ay, ah, está. Un volver, a un volver a empezar. Digo, que sirve y sirve muchísimo, porque viste que te cargas, Te cargas de, de buena onda. Encontramos un montón de gente que hacía mucho que no veíamos y que nos apoya siempre, viste. Sin olvidar a los que se fueron, digo, pero estamos re felices de estar así acompañado por todo casi todo el pueblo vamos a decir porque... si vas haciendo un tratamiento oncológico es importante estar eh, con buena con buena energía ¿no? bueno. por supuesto no, en eh, nosotros no estamos en tratamiento ahora gracias a dios pero hay mucha gente que sí y que viste que que le hace bien este tipo de cosas viste como que te da impulso a seguir que sí que podemos tiene, es que sí se puede pues nos ponemos en positivo siempre siempre siempre podemos sí el grupo aprovecha para difundir las actividades que realiza y otras cosas que por ejemplo es el de, ¿qué, qué cosas nos quiere comentar nos estamos re reuniendo todos los miércoles ahora a partir de cuatro y media este los esperamos en la escuela industrial eh, Rivera 505, este, entrando en el Salón Don Bosco, que todo el pueblo lo conoce. Y allí esperamos a la gente que quiera este, acompañarnos, acercarse, a recibir la contención que nosotros tuvimos y que podemos dar a raíz de lo que a nosotros nos pasó. Es un grupo para pacientes oncológicos de, de todo tipo. Sí, sí, sí de todo tipo Empezamos y este con, sí. con solo con cáncer de mama pero sí. después ya nos abrimos porque vemos que hay mucha necesidad de apoyo emocional digo más que nada emocional digo porque es, es bravo cuando te dicen cáncer es como te asustás viste como que te apretás y no hay que asustarse, no hay que tener miedo. Siempre pregunto lo mismo, ustedes que ya pasaron por esto, ¿O para quienes de pronto están en esa situación y están empezando, ¿qué recomendación recomendaciones dan o qué consejos les pueden transmitir? Yo de mi parte digo que no se asusten, que consulten en cualquier cosa que, que hayan, re, hayan visto raro en su organismo, tanto en las mamas como en la espalda, como en donde sea. Digo, y otra cosa que hay que ver y consultar siempre, siempre al médico, siempre. Lo primero que hay, cualquier duda, consultar al médico. Y otra cosa que estoy recalcando hace un tiempo es que el hombre también padece cáncer de mama Lo único que como que, no sé si es por vergüenza o por no estar informado o por lo que sea, tiene dolor en el pecho, en, lo, en la espalda, manchitas en el pecho, en las, en las tetillas, lo que sea... Cualquier cosa creación inclusive, consulten enseguida, porque también el hombre le parece. Están haciendo una campaña de socios que es con lo que solventan gastos, por ejemplo, tema de pelucas, todas esas cosas. No, las pelucas son donadas más bien, y, este, y nos traen este pelo de quien se corta pelo, nos han traído mucho y las hemos dado a las. A los otros grupos que sí la elaboran y después nos pasan pelucas. ¿Están haciendo una campaña de socios, sí? Sí, sí, sí. Campaña de socios para poder este, ayudar. Porque la verdad que viste que esto eh, no sabes cuándo vas a precisar. Nunca sabemos. ¿Ayudan a las familias que a veces se dan en tratamiento si necesitan alimentos, por ejemplo? Por supuesto que sí. sí son canastas y, este, y pañales o medicación o... Eh, ...o para estudio, en fin, lo que se requiera en el momento. ¿Cómo se hacen socios? Hay una mesita acá abajo de, la, de una casa. Fuera de, casa. de hoy. Fuera de hoy llaman al número de teléfono. Hay en el... En el yo no, no te puedo dar el número porque no lo sé en memoria. En el local, hay, hay afuera, hay un número, de, hay dos números de teléfono. Cualquiera de ellos puede... quizás tú los tienes los teléfonos. ¿Van a ser de Campomar y Rivera o los días miércoles...? Así en el en el lugar. Ahí está, sí. ahí mismo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No, a bueno, ti, por no. favor. Gracias a ti por estar siempre. Gracias, mi amor. Gracias.